Ha sido un encuentro muy participativo, bastante comunidad que nos ha acompañado, el día de ayer la cabalgata, en la noche la presentación de los artistas, las comidas, el baile, ha sido una experiencia muy gratificante para todos nosotros, este encuentro entre familias, este encuentro entre comunidades y sobre todo el apoyo a nuestra parroquia Santa María Reina. En el día de hoy también vamos a dar pues continuidad al remate del ganado, al remate también de los regalos que nos hacen llegar varias personas les invitamos a todos para que participemos en este día fenomenal de cada una de las comidas y bebidas que tenemos preparado para todos ustedes ¿Cuánto, cuánto, cuánto? la número dos la número dos mirá la número dos millón cuatrocientos millón cuatrocientos Santiago ¿Cuánto, Omar? ¿Cuánto? ¿Millón 500, Omar? ¿Qué ofrece? ¿Millón 400? ¿Por la número 2? ¿Quién más? ¿Cuándo? ¿Millón? ¿Millón 400, don Carlos García? ¿Cuánto ofrece, Omar? ¿Millón 420? ¿Millón 430, lo va a llevar el millón quinientos a ver, a ver. <risa> y millón cuatro cuarenta las. las y muchas gracias al que ha donado este ejemplar ahora que vamos padre vamos con los patos vamos con la otra que vamos con la número 3 cuánto millón cuatrocientos Millón 380, millón 380. Los socios, los socios, millón 380, número 3. La número 3. ¿Listo? Vimos la número 3. La número 3. Sé que ya la miró todas. La número 3. Sí. Le voy a pasar mi a el micrófono al padre que tiene más fuerza en convencimiento. Millón 380, millón 380. Lo que ya hago. Sí, predo. Claro, predo, claro, claro. claro. sí, sí, sí, sí, sí, ¿verdad? Millón tres, ochenta millones millón tres, millones tres, Carlos tres, tres, tres, ¿De tres, tres, millón tres, tres, tres, tres, tres, millón tres, tres, cuánto Millón 3,90 ¿Cómo vamos? Millón 3,90 dice? vamos, millón 3,90 Don hey. Carlos Vía protagonista Amigo de la Unión ¿Cómo, ¿Ah? ¿Cómo le ha ido? Amigo de la Unión ¿Cuánto, cuánto? Millón 3,90 Muy bien. Millón 3,90 ¿Qué? Mire, mire costo. Hey. Ajá. Millón 3,90 ¡Ey familia, ¿cómo vamos? 3,90 Millón eso? 3,90 amigo caballista uh -huh. Échale 10 más para quizás un hey. millón 400 hey. ¿Qué más? Hey. Regresé, regresé por acá, un 250. 250. 250. 250, un Amigo. La marrana de Santiago. 260, 250, 260, un ¿Cómo es tu nombre? Selina. Selina. Mira, y está maquillada la, la, la, la marranita se echó rugar 2.80 2.80 2.80 y diciembre la peña está deliciosa 2.80 ¿Qué? Estamos disfrutando de las comidas, eh, tenemos tamales, lechona, tenemos eh, la horchata, las empanadas, el mondongo, el sancocho de gallina, tenemos los chuzos, tenemos las génovas también, asaditas bien ricas, bien deliciosas, tenemos postres, tenemos el mecato, para que todos disfrutemos de esta gastronomía de nuestra región, algo típico, algo de nuestra casa y sobre todo hecho con mucho amor, por familias de aquí que nos colaboran. Se si acaban los tamales, si hay tamales, si hay tamales, con los tamales. Tamales con arepa. A ver cómo es que es a ver si nos antojamos. Véalo, véalo, véalo, véalo, véalo. Sancocho. Sancochito de gallina. Váyame explicando, váyame explicando sí, para pata, qué. Si sí, zapata, si zapata. Bueno, tenemos la mazorquita, la patica, el alita. qué ah. tenemos con qué caminar y con qué volar. Sí. El alita. Teme la presa ahí y me alista el arroz. Eso usted lo riega todo. Muy bonita, muy buena y muy sabrosa. Ajá. Es una de la región lo mejor La mejor lechona de, de, de la, la región. región ajá ¡Excelente! carne sudada oh, yeah. <risa> está muy bien el tesorero de San Isidro ah.